Bueno, el ambiente es, es un poco de queja, de queja porque llevamos un tiempo en unas condiciones de trabajo bastante mermadas y luego también queremos derechos y cada colectivo requiere los suyos. Nosotros, por ejemplo, somos técnicos de enfermería y tenemos un agravio comparativo grande desde hace cuatro años y queremos que nos suban el nivel, que es lo que nosotros venimos a pedir, como, como, te, como te cae. Apoyamos todas las demás reivindicaciones, lógicamente las económicas, sobre todo personal, falta mucho personal. Eh, se han mermado mucho desde la pandemia. Han hecho como una reestructuración, pero a menos. Hombre, eh, es hori, vete guro, puro e, Y costando hubo, pues hay eh, una que pues causas que individas privadas tu es eh? está pues espátarios pues servicios ganen pues metida es eh? eta bueno alguna y alguna da o sea es un público ah eh? pues gobierno ha salchada de nuevo De culo, de culo, yo creo que van de culo, vamos cada vez, cada vez peor, me parece a mí, en la, en la sanidad sobre todo. Yo voy con mi hija al médico y me tardan 10 días en dar una cita o no me atienden, o mi padre tiene un cáncer y no le atienden tampoco. Entonces, eh, lo que defendemos y lo que queremos defender, que parece que no ha llegado a la sociedad del todo, no es una subida salarial solamente, que por supuesto, como todo ciudadano, la queremos. Lo que queremos son unos servicios públicos para todo el mundo, O sea, yo soy pensionista, como los últimos años estuve en Osa haciendo sustituciones, eh, me hacían un contra contrato por dos horas, contrato por dos días, contrato por cinco días, no me pagaban el sábado y el domingo, no me lo cotizaban. Al final, unos años, los finales malos, y me he quedado con una pensión de mierda habiendo cotizado 42 años, que hay que darle una vuelta a todo esto. Ahora mismo jubilados con, con eh, problemas de salud, esperando citas, un montón de meses al reumatólogo tomando cortisona, no te citan, yo también tengo otros problemas, o sea, puñetero desastre. Esté en duda nada nada, hoy y pensé aquí que os entendía, está os reparean es dirá y que os que todo salía, correser bueno espero dud, espero entonces es que sea bacarrí que tal debati, concreto que sea un remedio ahí, estáis bestia y goceá. Vemos que se nos va, esto se nos va, aparte que el sistema público lleva años en declive. Esto lo vemos a la atención al paciente, en, la, en, la, en el poco personal que tenemos por ratio. O sea, y además que no, que es que esto ya va, va en declive y la gente también se queja. Es verdad, la para primaria, por ejemplo, es un horror conseguir una cita. nos hacemos un video, nosotros, médicos, servicios de acogida, personas que se han visto, se han visto, se han se han visto, se han visto, se han se Esta a ver se mate Corea o sea, es un video en en la pues, digamos, eh, si sido lisuno está aquí, te maten zuen ari sirilán, negociación que está aquí, se llende, está aquí, gubaño de y un día o a barco público modura, gure, de la ser publikoen público en eta, la negita, baldintza duñetan, eta, y que no hago en la sea, en fin, ¿cuál es la causa que hay si negociaciones? Bueno, es escándalusco ahí, Luis, en Sicilia. Es escándalusco